Ya para el senador Comorera No quiero empezar, no quiero empezar el, este turno de portavoz sin dar las gracias a todas aquellas organizaciones que han dado expreso apoyo a esta moción, como Amnistía Internacional España, Plataforma Camino de la Justicia, Asociación Avidna. Colectivo de Adoptados Inclusa de Madrid, Asociación Las Desterradas Hijas de Eva, Observatorio Internacional de Derechos Humanos Nuevo Ágora o la Asociación de Bebés Robados de Aragón. También agradezco el apoyo a los grupos parlamentarios que han manifestado su apoyo a esta moción. El otro día el señor ministro de Exteriores justificaba su negativa en que ninguno de los países más cercanos al nuestro, jurídica, política y socialmente, como puede ser Francia, Italia, Alemania o Reino Unido no han ratificado el convenio. Olvidaba interesadamente el ministro que seguramente no lo han hecho porque no les hacía falta. Alemania, que tuvo los tribunales de Nuremberg, ha seguido juzgando a criminales nazis hasta estos días. Ni Francia, ni Italia, ni Reino Unido han tenido una guerra civil ni una dictadura fascista de 40 años. No nos quieran hacer comparaciones en base a situaciones que no son comparables. No sean trileros, solo nos comparan con Europa cuando les interesa. Justificaba el señor Dastis la no ratificación en que el convenio podría no encajar en nuestro ordenamiento porque existen serias dudas sobre la constitucionalidad de algunos preceptos de la Convención porque chocan con el principio de la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, lo mismo que plantea el Partido Socialista con su enmienda. Pero eso es algo que no le corresponde ni al ministro ni al gobierno del Partido Popular, por cuanto hay posiciones jurídicas contradictorias sobre este punto. Para empezar, son varios los instrumentos internacionales que consagran la imprescriptibilidad de estos delitos. El propio artículo 1 de la Convención, el artículo 17 de la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de 1992, el principio número 23 del conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad de 2005, el cuarto principio de los principios y directrices básicos sobre el derecho a las víctimas de graves violaciones de derechos, del derecho internacional humanitario a interponer recursos y a obtener reparaciones, el artículo 8 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, de 2006 y el propio artículo 29 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El derecho internacional no admite limitaciones legales por parte de los Estados dirigidas al perdón u olvido cuando se trata de crímenes contra el derecho internacional, como lo son los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. El deber de los Estados de respetar los derechos humanos incluye la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno compatibles con el derecho internacional. Legislar o aplicar amnistías, excepciones racionales temporis u otras medidas que tengan el propósito de sustraer de la justicia dichos crímenes va en sentido contrario. La jurisprudencia internacional ha reforzado de modo consistente este concepto. Aquellos crímenes que, por su naturaleza y gravedad, constituyen una ofensa contra la humanidad no pueden ser saldados por decisión o disposición interna de un Estado. Es una regla que España, como cualquier otro Estado, debe cumplir y hacer cumplir, y ustedes no lo hacen. Y eso rechina con la definición que nos hacía el ministro de ser España un estado democrático avanzado que defiende un orden internacional basado en normas e instituciones multilaterales sólidas y eficaces. Decía además el señor Dastis, apoyamos plenamente la lucha contra los crímenes internacionales más atroces, pues atentan contra la esencia de la humanidad, a lo que yo añadiría siempre que no sean los nuestros, los cometidos en España porque la verdad es que el principio de legalidad del derecho internacional ha mostrado flexibilidad para investigar o juzgar crímenes de lesa humanidad, aunque en el caso español haya connotaciones de extrema rigidez para mantener la seguridad jurídica. Pero dicha seguridad puede no encontrarse afectada al hallarse vías que solucionen la irretroactividad, elemento compacto del principio de legalidad. Les recuerdo que la Corte Penal Internacional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han sostenido que un Estado no contraviene el principio de retroactividad penal por perseguir, investigar, procesar y condenar por actos u omisiones que en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional. Repito, no hay obstáculo alguno para que España ratifique el convenio. Las razones jurídicas para su aplicación o no deberán ser resueltas en el ámbito judicial. Pero no sustraigan ustedes el debate jurídico a su sede. Es en el terreno judicial donde deben sustentarse y no aquí en el legislativo, como están ustedes haciendo. Porque entonces solo podemos pensar que si votan en contra, su voto será exclusivamente ideológico. Y para terminar, en el pasado pleno, le hice una pregunta al ministro de Exteriores, que lamentablemente rehuyó contestarme y que hoy la quiero volver a lanzar, a ver si por parte de los portavoces del Partido Popular y del Partido Socialista, los dos partidos que han podido ratificar el convenio cuando han gobernado y no lo han hecho, quieren darme respuesta. ¿Creen ustedes que se ha hecho justicia al juzgar los vuelos de la muerte en Argentina o creen que debería haberse aplicado el principio de irretroactividad de la ley penal que establecía en su día la ley de punto final? Espero su respuesta. Gracias. Muchas gracias, senador Comorera.